Estoy con es mi suegra, y ella tiene algo que deciros. Bueno, pues para todo aquel que, me esté, que nos esté viendo, eh, os quiero decir que os deseo un feliz año nuevo, unas felices fiestas, y disfrutar todo lo que podáis, que estamos pasando una época un poco chunga, pero a disfrutar y a vivir. Un beso para todos. Happy New Year. Muy bien. Mua. Estoy con mi cuñada Elena. Elena tiene algo que decir. Bueno, yo os deseo a todos una Navidad llena de salud, que es lo más importante. Y nada, que, que tengáis a los vuestros cerca para, para disfrutarla plenamente. ¡Mua! Un beso, Muchas felices gracias. fiestas. Hasta luego. Vale, aquí estoy con José Luis, mi sueldo. Eh, buenas noches, soy José Luis, como ha dicho Gordon para que no lo sepa, no me conozca y os deseo una feliz, muy feliz navidad que lo paséis bien, disfrutéis de las fiestas y un feliz año nuevo que nos toque la lotería y los reyes vengan colmados de juguetes un beso, ser feliz gracias Hola, estoy con Loren, mi cuñado pues nada, desearos a todos que el año que viene tenga, se cumplan todos vuestros deseos y que tengáis un año extraordinario, ¿vale? Y que se porten muy bien los reyes, bueno, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Gracias, Loren. Gracias. Y aquí estoy con Douglas, y Douglas quiere deciros algo, eh, ¿Qué? Y Dani, bueno, Dani ha entrado pero luego se ha ido, entonces, queda quedan dos personas más. Vale. aquí días, estoy con mi hijo, eh, sí, sí, diles mi feliz navidad y... Fel feliz navidad a todos, espero que pases muy bien oh, y hoy es mi cumpleaños, si lo sabías. Ah. Feliz cumpleaños, hijo. Sé, feliz Navidad. Feliz Navidad. Eh, que muy bien. ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir otra cosa? Sí, <risa> sí, <¿Qué> guapo, <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? Dos veces, feliz Navidad. Muy bien, sí, muchas happy, gracias, happy David. New. Happy New Year. <risa> say cuánta gente Sé, Happy New Year. Happy New Year. Beautiful. Y bueno. Esa es mi familia, mi familia directa y mi familia política española. Entonces, os deseamos unas fiestas fenomenales y un 2022 de mucho éxito, de muchas cosas bonitas y de mucha salud. Entonces, hasta 2022.